Santiago, Ha brillado siempre pues, la persona que lo lleva, que es Santiago. Y realmente no necesita más estrella que su presencia. Y para los medios que siempre estamos aquí para dar las noticias que son importantes, de personas que destaquen su labor del día a día, eh, ya son muchos los premios. Últimamente también ha tenido un reconocimiento, ha sido con motivo de la etapa de la ensaladilla rusa, que ha sido en, en Málaga y que bueno pues me gustaría que me lo contara de primera mano que ella cuenta con un reconocimiento más, ya son muchos, no sé si te acordarás de tanto reconocimiento como te han dado y merecidísimos todos. Muy buenas tardes. Santiago. Hola, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que cuando no tiene a nadie que dar, se a Santiago no, mismo. Es <risa> bueno, pues sí, hemos estado el día de. ...la ensaladilla rusa en Málaga... ...yo no competía... ...porque yo ya no... ...no quiero competir... O sea, ...yo ya soy mayor para esas cosas... ...y entonces... ...pero sí... ...les di una muestra... una ...hice una ensalada para... ...una ensaladilla... ...para todos los miembros del jurado... ...y bueno... ...pues conseguí... ...y después fue... ...mira, aquí es... ...Santiago, cuéntame... Eh, mira? el secreto... ...este fue... El, el, oh, qué maravilla... ...y este lo fue... con tu foto además y ahí menciona pues todo ese reconocimiento, es una maravilla, lo está grabando, pero cuéntame un poquito los secretos de una buena ensaladilla rusa, Santiago. Bueno, es que la ensaladilla rusa yo siempre digo que hay que hacerla con cariño. ...igual que cualquier cosa... ...siempre que se hacen las cosas con cariño... ...salen bien... ...y hay que tener un poquito de, de delicadeza... ...y, y buscar... Eh, ...desde la patata... ...hasta la maonesa... ...con qué maonesa se hace... Eh, ...pues si lleva un poquito de atún... ...en este caso también... ...la mía lleva unas gambitas... ...también muy, muy, muy ricas... ...y bueno pues... Eh, ...hay otras cosas que se... ...que es un toquecito que hay que darle, que eso ya no te lo voy a decir. Eso ya, eso no se de se de ahí, eso hay que guardarlo. Y bueno, pues, sí. pues así salen las, las claro. cosas, pero sobre todo cuando, como te he dicho antes, cuando se hace con cariño salen las cosas bien. Uh -huh. Y una saladilla rusa pues como cualquier otro plato. En, en cocina es eso, tener buen paladar y, y eso, cariño no hacer. ...no intentar arrebatar los productos ni las cosas... ...porque eso conllevaría a que luego se estropee el producto y... ...la materia, todo... Oh, mira, desde que hiciste la remodelación del restaurante... ...y pusiste este espacio para las tapas... ...me parece muy bonito... ...porque siempre tiene vitrina... ...con cosas muy atractivas, ¿no?... ...vamos a mencionar solamente la salilla rusa... ...que también está, que ya la he visto... ...que está también siempre en tu vitrina... ...¿qué otras tapas otras eh, tapas contáis aquí en el restaurante?... ...luego hablaremos de la carta... Bueno, pues tenemos muchas tapas tradicionales... ...desde las pochas con foie... Eh, ...tenemos también mil hojas de mil hojas de foie tenemos mil hojas eh, también con eh, hecha con calabacín y jamón de pato en fin hay como ciento y pico de, de, de tapas claro es que hay gente que llama llamará tapas hay gente que la llamará pincho tenemos ¿No te sí. ¿no? tenemos también unos judiones con o bien o bien con perdiz o, o bien con pularda están, están, muy es ricas, ...están muy ricas también... ...plato de cuchara... ¿eh? ¿Qué ¿Qué te te gusta aquí en el ...bueno Puchara tú sabes de que de a mí me gusta mucho el plato de cuchara... ...y cada, cada vez que tengo la oportunidad de probarlo... ...a mí cuando voy por ahí me preguntan... porque ...me preguntan mucho cuando salgo... ...bueno y a ti qué te gusta comer... ...digo a ver tienes una cuchara por ahí... ...teniendo una cuchara ya nos apañamos... ...no <ríe> <ríe> <ríe> lo demás ¿no?... ...y bueno este es el... ...bueno pues fíjate... Al, ...de vez en cuando... Pues, ...me encuentro con algunos clientes... ...que te piden algo raro... ...el otro día me pidieron unas gachas... ...oye, tú podías... ...pues bueno, te, pues sí, te voy a hacer unas gachas... ...bueno, ya sabes que... ...yo sí, la... mucho tiempo que no escuchaba lo de las gachas... ...Santiago, ¿cómo las preparas tú? Bueno, lo primero que hay, necesitamos es la harina de almortas... ¿no? ...una harina especial, ¿no? Oye, la harina... Es una harina, es harina de almortas, de almortas, tiene que ser... ...lo puedes hacer con otra harina, pero ya no sale igual... ...te sale una masa, que no es lo mismo... Ahí. Y... Pues yo le pongo un poquito de jamoncito picado y, y ya está y eso un poquito un poquito de pimentón y bueno eso se hace muy bien en la provincia de Cuenca y esa es la la parte porque mi parte mi padre era de allí entonces. Él me las enseñó El a hacer, típico, ¿no? es un plato típico, bueno, una sopa de ajo también, ayer me pidieron una sopa de ajo, Qué pues típico. venga, pues vamos a hacer una sopa de ajo, También una sopa de ajo hechas con, con gracia también tiene tiene su valor. O sea, también, re, total. Re, re, total. Re, yo me acuerdo que a mi padre encantaba comerse la sopa de ajo con manzana, con un pelo. Bueno, así. Sí, bueno, está bien. Yo le pongo también un poquito de jamoncitos a la sopa de ajo para que le dé un poquito más de toque. Un jamón muy, muy, muy finito, muy finito, muy finito, que casi no lo notas, pero sí le da un toquecito al sabor de. Pero esos platos no tienen la carta, Santiago, lo vas a incorporar en la, carta. Que va a tener su gracia venir a comer esos platos, Venía aquí a Santiago a comerse una gacha. Sí, fíjate, una que de, de, de, de, de, de, de, de simpático pues sí, cada, bueno, cada cosa tiene su gracia y en, y en cada momento, no siempre los momentos son los mismos entonces, claro, en, en ciertos momentos no puedes hacer una gacha, ni puedes hacer una sopa de ajo, ¿no? eso es un, un grupo eh, que, que lo desea y que lo quiere, que y, que bueno, lo carguen, y que me carguen, pues que lo encarguen, pero recuperar esos platos de siempre son los tradicionales que no se pueden perder, Santiago, porque nos pasamos ya una época de esa cocina tan moderna, minimalista y tal. que está muy bien también, porque los chicos son muy creativos, los jóvenes cocineros, pero esas cosas tradicionales de toda la vida de nuestra abuela que lo hemos hecho siempre. Si tiene que haber una persona, pues que la siga manteniendo, ¿no? porque si no se perdería. Lo interesante de esta profesión es mantener la tradición y mantener esas costumbres de la abuela. Como la cocina de la abuela, que siempre se ha dicho, para mí es muy importante que no se pierda. Claro que yo no veo mal que haya... Eh, que, ...que la gente, los jóvenes quieran... ...y se preocupen por la nueva cocina... ...pues bueno, cuanto más opciones se le dé... ...al cliente, mucho mejor... ...que a, a uno le gusta la nueva cocina... ...bueno, come la nueva cocina... ...y para eso hay diferentes restaurantes... ¿no? ...donde eh, tú puedes elegir cualquier... ...hoy quiero comida... Uh, nue nue nue nueva cocina, pues bueno vas, y a lo mejor te apetece hasta dentro de seis meses. Pero y mientras tanto, la comida de cada día ya es otra cosa. La comida de cada día es un día la cuchara, otro día los huevos fritos, otro día un pescado, otro día es una carne y eso son es sin, como yo digo, sin tonterías, ¿no? Basándose en los temas reales... En, eh, eh, ...basándose sí, en, sí, en el sí, producto... ...en el producto y la tradición... ...que es como, como siempre sí. se ha hecho... ...y es así como hay que seguir en esta profesión... Pues ya ...vamos a aprovechar Santiago también... ...para hablar ahora que empieza la temporada... ...empieza el veranito... ...pues qué plato son los más demandados... ...te piden más eh, cosas fresquitas... ...como un bocadito, una ensalada... ...ahora la carta cambia un poco... ...la de invierno a la del verano... ...sí, sí, sí, ahora hay que poner... Mmm, ...hay que secar un poco todos... ...aunque hay gente que le gusta comer... ...también esos platos de potaje... Del, de, ...de invierno... ...pero sí, ahora sí. ...con el calor que hace a la gente no le apetece... ...esos cocidos y esas... Eh, ...fabadas y estas cosas de alubias... ...garbanzos, etcétera, etcétera... ...pero... Sí, se va más hacia los pescados y a comidas eh, más ensaladas, cosas que vayan con eh, mezclar, hay mezclar, que mezclar un poquito y sí, carnes se siguen, se siguen vendiendo porque necesitamos la carne, aunque no, por lo menos una vez la semana hay que comerla mucho ¿no? carnívoro eh, <risa> por aquí. sí sí y, que, bueno, ¿Y el marisco por, que no por, podemos olvidar porque por la aquí, este expositor, esta vitrina y por lo que es su casa, un referente en la marisquería Santiago, sí. que por algo se si algo tendrá el agua cuando la bendice Mira, eh, que estas cosas vienen muy bien para verano además la gente que viene de fuera viene buscando los pescados la gente que viene a la costa me refiero vienen buscando básicamente, no quiere decir que como he dicho antes, luego hay ...gustos para todo... ...pero si sí, la gente que viene de fuera... ...la gente que viene del interior... ...que está cansada... ...de los potajes, de las carnes y de todas esas cosas... ...pues eh, del cerdo... ...pues... ...se vienen aquí pues a... a ...comer... Eh, eh, ...alimentación variada... de, de ...pero básicamente... Eh, ...mediterránea ¿no?... ...que es... Eh, ...como son los pescados, verduras y todo eso que... ...eso nunca cansa... Yo, ...yo de hecho siempre, todos los días... ...me como un plato de verduras ¿no?... ...porque... Bueno, eh, Santiago, se aproxima a la Feria de Marbella, que además tú la tienes que muy cerquita. ¿eh? La tienes muy cerca, muy cerca. Yo ya me gustaría que aprovechara y diera un mensaje para esta Feria de Marbella a todo el mundo en general. Bueno, el, el mensaje es que vamos a alimentarnos bien. No vamos a abusar de las bebidas, ni mucho menos, y sobre todo si uno se toma dos copas pues eh, con cuidado y no meterse con nadie y vamos a comportarnos como lo que somos, como humanos, porque a veces hay que ver cómo se dejan los sitios, eh, el espectáculo que hay luego eh, cuando se va al público. Eh, tenemos que ser ...más europeos... Y, y, ...y mirar de que ni colillas... ...ni papeles al suelo se pueden tirar... ...entonces... Eh, ...todas esas cosas... ...sería mi recomendación... Y, ...y no abusar, o sea de la alimentación... ...tampoco avisar... Ah, ...porque si abusamos de... de la alimentación... Y, ...y luego nos tomamos también unas copas... ...las consecuencias pueden ser otras ¿no?... ...así que tengamos cuidado con eso... ...y sí, comer lo necesario, pero no abusar de las comidas y no digamos de la bebida, la bebida eso ya por supuesto que una copita viene bien o no un par de copitas pero de ahí no no, no pasemos de esa de esa historia. Si para pasarlo bien me da no hace falta um, pasarlo luego mal. Sí, sí, efectivamente, hay que comportarse ¿eh? y ya está. Comportarse, como yo digo, con lo mismo, porque esa, esa es la realidad. Pues, pues, pues eh, Santiago, que pases también tú una feliz feria, que estés trabajando, pero bueno, que tenés muchos amigos que vendremos a verte esta feria, para recordarte que estamos en feria, que no te estés aquí todo el día. Y nos vemos esta feria próximamente, eh, te deseamos realmente pues, un verano, una etapa ahora, que es la temporada alta, muy buena para ti y todo tu personal. Así que muchas gracias por atendernos siempre, enhorabuena por este reconocimiento, que tu en Sabadilla, tengo que decir que es única que se hubiera participado, hubiera ganado también. Gracias Elena, a ti y a tu querido marido José, que ahí lo tenemos apuntando como si fuese una pistola. Claro, claro, como... El eco de los tuyos. Es de los míos, sí, Muy bien, Gracias, muy bien. Santiago. Gracias a los dos.